En los ambientes del convento de San Francisco de Asís, la comunidad franciscana en estos momentos hará entrega de una parte de los medicamentos adquiridos gracias al apoyo a esa bonita campaña solidaria desde Toronto, Canadá, que se realizó en días atrás, hoy una parte de estos medicamentos serán destinados hasta el municipio de San Borja localidad que está siendo azotada por el COVID-19. Vamos a dialogar con el padre Roque Vaca, justamente para que nos dé algunos detalles sobre esta adquisición de medicamentos que ha costado conseguir para poderlos enviar padre eh, por fin se consiguió una parte de los medicamentos así damos gracias a Dios por y también la ayuda del doctor quien nos ha facilitado de conseguir estos, estos medicamentos. Y sobre todo queremos agradecer al, al Monseñor Hernán Astudillo, que desde eh, Canadá él ha estado promoviendo esta campaña, ha sido uno de los promotores, y el esfuerzo también de la, nuestra gran artista eh, Rosario. Rosario Arce, que ella con mucho, mucho desprendimiento, mucho cariño por nuestro país, ella ha movido a todos los latinos en Canadá. Damos gracias también a Williams de, de la, ¿cómo se llama? ese Nostalgia, William. programa Boliviana Nostalgia, que también han ido promoviendo y haciendo, ampliando esta campaña. ¿no? Y aquí queremos hacer esta entrega al doctor para el municipio de San Borja, este, este stop de medicamentos. ¿no? Gracias a Dios, este, esto pronto se va eh, enviar a enviar al municipio de San Borja. De igual manera, comunicamos aquí al doctor, ¿no? Es una importante ayuda que se hará entrega inmediatamente. Sí, por supuesto, nosotros, este sector médico, agradecer a, a los hermanos franciscanos por esta ayuda desprendida que ellos hay. No es la primera vez, ya lo han hecho bastantes veces en esta campaña, el, en lo que es el, el COVID aquí en Trinidad, ahora llegando a la, a la ciudad de San Borja, que está siendo azotada por, por el COVID, ¿no? Esto se hará de llegar al director del hospital de la ciudad de San Borja, se lo vamos a enviar vía aérea para que pueda paliar en algo lo que es la enfermedad que está causando nuestro ¿Qué hermana. tipo de medicamentos usted que tiene conocimiento? Este, tenemos medicamentos de primera fase, vía oral, contra COVID, levofloxacina dipirona, aspirina, estamos mandando antigripales, se están mandando también medicamentos de segunda fase que son este, medicamentos endovenosos, ¿no? De esta manera nosotros damos a conocer justamente esta entrega oficial de los medicamentos adquiridos gracias al apoyo de la campaña denominada Juntos por el Beni en semanas atrás que se coordinó desde Toronto, Canadá.